Hola, ¿cómo están? Soy Nibardo Santillán, licenciado en Administración con especialidad en Administración Estratégica de Empresas. En esta oportunidad los voy a acompañar en este taller de Gestión de Stakeholders. En este taller vamos a desarrollar y complementar las competencias de Empatía y Resiliencia, que son muy importantes en el desarrollo profesional y también en el desarrollo de las organizaciones. Como temas a tratar en este taller tenemos las siguientes. Se dividen en eh, ocho sesiones en donde vamos a abordar temas como modelos vinculados a la gestión de stakeholders, sobre todo los más importantes y por qué en este caso estos modelos están vinculados y se respaldan con los stakeholders. Las siguientes sesiones, como a dos y tres, se van a abordar quiénes son, cuál es su importancia dentro de las organizaciones y obviamente tu rol como stakeholder. Luego en las sesiones cuatro, cinco y seis se van a abordar lo que es cómo clasificarlos, cómo priorizarlos y también cómo interactuar con ellos. ¿no? La clasificación es muy importante para saber, por ejemplo, si son internos o externos. La priorización nos dice qué tan importantes son, sobre todo en el impacto en el, del desarrollo de objetivos, al igual que nos van a dar ya pautas para interactuar y estar en comunicación constante con ellos. En la sesión 7 se abordará la gestión por procesos, en donde se tienen los elementos principales de entrada, proceso y salida, y vamos a comprender cómo es, en este caso, el rol de los stakeholders en cada una de estas etapas. Finalmente, en la sesión número 8, vamos a responder la pregunta, ¿cómo hacer un plan con los stakeholders? ¿Cómo gestionar, en este caso, a la organización con los stakeholders? Eh, los sistemas de evaluación consisten en pruebas objetivas para repasar los temas, o reforzar en este caso las competencias, al igual que van a haber casos pequeños puntuales en donde vamos a hacer un pequeño análisis de, en este caso, ejercicios de organizaciones o contextos para marcar alternativas y de esta manera pues, ver qué tan avanzado y desarrollado está la competencia o las competencias planteadas. Por último, ya para cerrar y vernos en la siguiente sesión, eh, vamos, nos vamos con estas preguntas. ¿Sabías que tú eres un stakeholder? Y si no lo sabías, vamos a aprenderlo en este taller. Al igual que, ¿qué tan importante eres como stakeholder? ¿Cómo impactas en una organización? ¿No? ¿Cuál es tu rol como stakeholder? Y además, también ¿cuál es, en este caso, pues tu responsabilidad ante la organización y los objetivos ¿no? que, que se plantean en todas las empresas y organizaciones? Y, y en este caso, pues, vamos a finalizar ya esta sesión introductoria. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.